En este vídeo vamos a explicar cómo se pueden hacer demostraciones en LEAN con la regla de introducción del cuantificador universal. Y vamos a utilizar el mismo ejemplo que se usa en el curso de lógica, en el tema 4, en la página 11, que es el siguiente. Supongamos que para cualquier elemento X... Si x cumple p, entonces x no cumple q. Y también que todos los elementos cumplen p. Entonces hay que demostrar que para cualquier elemento no se cumple q. Bien, vamos a usar las dos, introducción y eliminación. La introducción es porque la conclusión es una fórmula universalmente cuantificada. ¿Cómo demostramos la fórmula? con la regla de introducción del cuantificador universal. ¿Esa regla que dice? Pues que si tengo que demostrar que para cualquier elemento X se cumple no Q de X, ¿qué hacemos? Pues cojo un elemento nuevo, X0, y demuestro que para ese elemento nuevo que he introducido se cumple no Q de X0. Si sí, ese elemento, que no, sobre el que no hemos hecho ninguna hipótesis, lo cumple, todo lo cumple. Luego, el problema es demostrar la fórmula 6. La fórmula 6 es, eh, la podemos demostrar cómo. Bien, la 1, ¿qué es lo que me decía? Que para cualquier elemento x, si se cumplía p, se cumplía no q de x. En particular, aquí en particular utilizando la regla de eliminación del para todos, tendríamos que si x0 cumple p, entonces x0 no cumple, x0. Eh, no cumple q. Por, de la misma forma, todos cumplen p, luego el x0, también por la regla de eliminación, el x0 cumple en p. Y ahora ya, solo por eliminación, de la implicación entre la 4 y la 5, pues ya tenemos no u de x0. Vamos a traducir esta demostración a leo. Bueno, primero u es una variable de tipo, p y q son proposiciones sobre el tipo u, y nuestra primera hipótesis, eso se traduce sin más, el h1 es todos los elementos, la segunda hipótesis y la conclusión. ¿Qué hemos puesto aquí? Bueno, Pues lo que hemos hecho es con suponer que x0 es un elemento cualquiera. ¿Cómo se escribe eso en LEA? Exactamente igual. Supongamos que x0 es un elemento cualquiera. ¿Qué es lo que hay que demostrar? Que x0 no cumple Q. Veis, Esa es la conclusión. Veamos. Pero una vez que lo hemos introducido, ¿qué es lo que tenemos? Hombre, H1 es el para todo. Si H1 se lo aplico al X0, H1 aplicado a X0, ¿qué me va a dar? Pues que P de X0 implica no Q de X0. Y a eso es lo que le pongo la etiqueta 4. Mirad que eso es prácticamente lo mismo que esta línea. Bien, de la misma forma. Si H2, que es el para todos, XP de X se lo aplico a X0, que es lo que me va a quedar? Que X0 cumple P. Y a eso es lo que le pongo la etiqueta H5. Mirad que esto es exactamente lo mismo que esto de aquí. Y ahora lo único que tengo es aplicar H4, que es una implicación, al H5, que es la hipótesis. Si aplico a.. a Uh, a H4 lo aplico sobre H5, pues lo que obtendré será no Q de X0, que era lo que quería del otro. Veis que esta demostración es prácticamente igual. Si en lugar de hacerlo de esta forma, lo, lo vemos también a través de Lean, mirad, lo primero, antes de empezar, aunque yo, bueno, lo de la variable de tipo, P y Q, y aunque yo no he puesto la restricción en qué tipo está este para todo x, ninguno de los tres para todo, el lean si sí ponen los tipos, pone que x es u, bueno. Primero, suponer x0. Cuando digo suponer x0, lo único que va a añadir es que x0, aquí, cuando lo diga, que x0 es un elemento también del mismo universo de u. Después añadí, eh, escribí la hipótesis H4, bueno pues ya me he escrito la H4, escribí la H5, bueno, eh, <coughs> bueno aquí, mirad que cuando digo suponer X0 hace dos cosas, me ha añadido el que X0 es u, pero también me ha cambiado la hipótesis, la hipótesis ya no es el para todo, Perdón, la conclusión. La conclusión no es para todos. La conclusión ahora es demostrar que el x0 no cumple q. Bueno, aquí tenemos el h5 y el último, bueno, pues aplicándolo ya lo tenemos. Bien, ya hemos visto la primera demostración. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, vamos a ver cómo se puede simplificar. Y la simplificación, aquí, ¿qué es lo que tengo? H4, pero H4 ¿quién es? H4 es H1 aplicado a X0, luego aquí lo que puedo poner simplemente es H1 aplicado a X0, esto lo podría quitar, y el H5 lo mismo, el H5 ¿quién es? H2 aplicado a X0, con lo que ya tendría una demostración, bueno, más corta, voy a decir más, más simple o más clara, sino más corta es indudable. Y la podemos seguir acortando porque el suponer x0, eso es simplemente azúcar sintáctico. Esto lo podría escribir como lambda x0 h1x0. Bueno, Y veis que la demostración ha quedado mucho más simple. Veis que eso, como tantas veces digo, es la esencia de la demostración que teníamos aquí. Aquí está el X0, esta es una aplicación, esta es la otra, y después la aplicación de una sola a la otra la tenemos aquí. Bueno, vamos a ver también. Vaya, vamos a, a ver ahora cómo se puede hacer la demostración aplicativa. Mirad, esto es lo que tengo que demostrar. Entonces, ¿cuál es la táctica para demostrar cuan... fórmula universalmente cuantificada? Otra vez, igual que para la fórmula, eh, para las implicaciones, bueno, pues la táctica intro. Y además, en este caso le tengo que decir también introducir y qué elemento. Porque tengo que decir, para todo x de u se cumple no Q de X. Eso es lo que está diciendo aquí. Digo, bueno, pues introducelo. y en lugar de para todo, hazlo, lo vamos a hacer para el X0. Mirad que esto hace dos cosas. Introduce el X0 y la conclusión ahora es no Q de X0. Pero no Q de X0 lo podemos demostrar aplicando, porque es la conclusión de H1. Le digo, venga, voy a aplicar H1. Le dice, vale. Lo puedo hacer, pero ¿ahora qué es lo que me falta por demostrar? Lo que me falta por demostrar es que X0 tiene la propiedad P. ¿Y eso cómo lo puedo demostrar? Hombre, eso lo puedo demostrar aplicando H2. Si aplico H2, que todos lo tienen, bueno, pues ese también lo tiene Y ya tenemos la demostración. Otra forma alternativa de hacer también la demostración eh, utilizando táctica. Aquí la tenemos, el primer paso igual, pero ahora, en lugar de, hacer, de hacerlo hacia atrás, bueno, podemos combinar también pasos hacia atrás y hacia adelante. Lo que le estoy diciendo en la siguiente línea es, en la fórmula H1, que es para todo bueno, pues especialízala o aplícala al X0. Entonces, si H1 se la aplica al X0... Observad que cuando aplique la táctica, va a poner esta fórmula, pero solo para el X0. ¿Veis? El H1 la cambió. el H1 ya es para el X0. Y el H2, bueno, en la siguiente línea, digo, bueno, con h 2 es lo mismo. Especializa H2 o particulariza H2 para el caso de que la variable sea X0. Ya lo tenemos. Bueno, y ahora... ¿Cómo lo va a aplicar? Bueno, pues aplicando h1 ya lo tengo y me queda pdx0, pdx0, pero eso es exactamente h2. Bien, esto de aplicar y después exactamente, todo esto es lo mismo, bueno, lo podía poner en 1 y ya está. Bien, y ahora vamos a ver las tácticas automáticas. Esas las podemos buscar con pidiéndole indicaciones y me dice, bueno, pues puede intentar estas dos, el TAUTO y el FINI. Bueno, pruebo con el TAUTO, funciona, pruebo con el FINI, también funciona y con eso hemos visto todas las demostraciones. El punto fundamental es la, el trabajo con la introducción, que aquí lo hemos hecho con supongamos x0 y en las tácticas lo hemos hecho con intro x0 y de camino también hemos visto lo de especializar y eso es todo como siempre en la descripción del vídeo tenéis enlace al código y enlace también a la sesión en lean web para reproducir pues nada aquí termina el vídeo y a continuación, y en lo siguiente, bueno, pues seguiremos viendo más reglas de los cuantificadores.